Buenas noches a todas, a todos. Gracias por estar ahí, siguiéndonos y contribuyendo a desarrollar este proyecto de comunicación como es el Rojo y Negro Televisión, un proyecto de comunicación de la CGT. Y, y como digo, eso, agradeceros vuestra presencia en el programa de hoy. Vamos a presentaros el número 108 de la revista Libre Pensamiento, ...que salió, es el número correspondiente al otoño... ...y está dedicado, tiene un dossier dedicado a Kropotkin... Que ...exactamente se denomina... ...Kropotkin, 100 años de presencia viva... ...bueno, Kropotkin es uno de los personajes... ...de los autores y pensadores más relevantes de, de, del anarquismo... ...del anarquismo clásico... ...y por supuesto ha tenido trayectoria e influencia... ...sobre el anarquismo actual... Pues entonces para abordar eh, cuáles son sus aportaciones fundamentales, cuáles son sus teorías y cuáles son sus, sus trabajos básicos y qué, qué influencia han tenido o están teniendo sobre la realidad actual, pues era el sentido de este dossier. Y sobre eso vamos a abordarlo hoy con eh, algunas de las personas que han contribuido a su desarrollo. Concretamente paso a presentaros a las personas que nos acompañan hoy en la mesa. A mi izquierda está Feli García Morillón, que... Buenas noches, Feli, gracias por estar aquí. Él ha, con... Él ha sido el coordinador, de... el coordinador de este número en, coordinac... en colaboración con Dolors Marín, que... que también participará, pero por videoconferencia. Feli es doctor en filosofía por la Universidad Complutense y catedrático de filosofía de enseñanza secundaria. También, bueno, creo que actualmente ya jubilado. Sí. sí. Bueno, define jubilado define jubilado bueno, que no tiene un trabajo asalariado de momento, ¿no? Pensionista. Y profesor honorario de la Universidad Autónoma de Madrid, miembro del Consejo de Redacción de numerosas revistas, entre ellas, por ejemplo, Libre Pensamiento, coordina el programa de investigación NIAYA, que está centrado en la resolución de problemas morales, bueno, es un autor de numerosísimos libros, artículos sobre filosofía, anarquismo, y fundamentalmente también un gran militante histórico del anarquismo y del anarcosindicalismo. Pues muchísimas gracias por estar aquí y bienvenido. Gracias por la invitación. Y a mi derecha está Ana Muña. Hola, noches. buenas noches. También ha colaborado en, en el dossier de este número. Ella es coeditora de la editorial A Linterna Sorda y aquí quiero aprovechar, o queremos aprovechar para felicitaros por el enorme trabajo que está significando esta editorial y, y el excelente trabajo que estáis sacando adelante con bueno, la reedición o edición de, de textos ...muy emblemático del anarquismo sí. y del pensamiento libertario... ...pues nada, gracias... ...diseñadora gráfica también... ...escritora de un numerosísimos libros también... E investigadora de historia social... ...y en particular de los movimientos feministas... Eh, ...con lo cual pues su aportación también es muy significativa... ...para este número, muchas gracias, bienvenida... ...bien, eh, a continuación como siempre... ...tenemos un vídeo de breves minutos... ...que nos han preparado el equipo técnico y ahí pues expondremos las ideas básicas de lo que, de lo que vamos a debatir y, y arreglo enseguido y luego os presentaremos a las personas que nos van a acompañar por videoconferencia como son Dolors Marín o como Estasio Vejero y también tendremos una entrevista con Jorge Gau así que adelante con el vídeo que hemos preparado En la actual sociedad neoliberal de capitalismo globalizado, inmersa en una profunda revolución tecnológica, a las personas nos han asignado un papel de simples mercancías de usar y tirar, de meros objetos con capacidad de consumir. El panorama desolador al que nos ha arrastrado este capitalismo patriarcal y los valores de la insolidaridad, el individualismo y la competitividad que caracterizan el neoliberalismo, podemos calificarlo de sociedad fallida al estar afectando a nuestra salud mental a la pérdida del sentido de la existencia, a la propia extinción de la vida en el planeta. Estos valores sustentan un darwinismo social que nos presentan como algo natural y consustancial al ser humano, ignorando, por ejemplo, los numerosos hallazgos prehistóricos que muestran el afán de los homínidos de hace 200.000 años por cuidar y proteger a aquellos miembros de la tribu que eran dependientes, respaldando así la tesis de que la solidaridad se abría paso en medio de la lucha competitiva por la supervivencia. Pero si hay algún referente clásico indiscutible sobre qué tipo de alternativas existen desde las que afrontar la transformación social necesaria que nos libere de este modelo social de pensamiento único que conduce al neofascismo, es Piotr Kropotkin, con sus plenamente vigentes aportaciones científicas e ideológicas en torno al apoyo mutuo, la solidaridad, la vida autogestionaria o la ética en torno a la idea de que es la cooperación y solidaridad recíproca entre individuos de una o distintas especies la que explica su supervivencia. Este científico, pensador anarquista ruso y activista revolucionario, sin duda una de las personas más importantes en la historia del movimiento anarquista, un referente significativo de la teoría y la práctica anarquistas, del que ahora conmemoramos el centenario de su fallecimiento, nos permite afirmar que el papel de la utopía sigue vigente que no son tiempos de resistencia sino tiempos de acción individual y colectiva, ahora y siempre, para hacer real la utopía. Kropotkin, al ejercer una crítica radical del individualismo neoliberal que orienta el comportamiento depredador de las élites del poder, nos anima a la creación y construcción de alternativas sociales, económicas, políticas y personales. Con su vigencia nos aporta confianza en las propuestas anarquistas aquí y ahora para gestionar una sociedad nueva en la que las personas podamos convivir y acercarnos a la felicidad. Nuestra responsabilidad es recuperarlas, actualizarlas, aplicarlas, vivirlas día a día y demostrar que son viables. El futuro está por escribir, no podemos perder nuestra oportunidad de contribuir a su redacción desde propuestas y acciones libertarias individuales y colectivas capaces de ilusionar e iluminar bueno pues muchas gracias por ese vídeo que condensa algunas de las ideas fundamentales que, que podemos comentar se me olvidaba decir en la presentación que, que bueno que ahora celebramos o conmemoramos el centenario de conmemorar el centenario de fallecimiento de Kropotkin, y entonces Feli, como coordinador del número junto con Dolores Marín, pues este sería uno de los elementos fundamentales a considerar por, por lo que dedicarle un número a Kroposky, ¿no? El, el centenario y sí, bueno, claro. la revista como tal, pues no quería, vamos, tenía que ser sensible a esta celebración. Sí, normalmente los centenarios de personas, sean el nacimiento o el fallecimiento, se suelen utilizar en principio como ocasión para refrescar la memoria. y y al mismo tiempo mmm, refrescar también la, la permanencia de algunos personajes que realmente han marcado mm. la historia de la humanidad y entonces qué objetivos fundamentales os planteabais ahí y qué nos encontraremos y si, bueno si eh, la personalmente como coordinador además creo que fui de los que lo propuso lo propusimos entre mm. todos porque era demasiado obvio eh, para mí es un, un reconocimiento ¿no? es decir, yo creo que ese viejo refrán de que el que no es agradecido no es bien nacido, pues es un poco agradecer a los que eh, inspiraron. En mi caso concreto, eh, personal, si yo me decanté con 20 años aproximadamente por anarquismo, sustancialmente tuvo un peso enorme Kropotkin. Uh -huh. ¿Eh? Y Kropotkin, además, por una cosa que en lo que hacía en la presentación me parecía fundamental, ¿no? porque Kropotkin quizá dotó al anarquismo de algo que ya tenía anarquismo de alguna manera, pero le dio una fuerza tremenda, eh, está apareciendo ahí un letrero, es la dimensión ética. Uh -huh. Yo creo que poca gente ha insistido tanto en, en que al final los problemas que afronta la humanidad son problemas éticos, eh, no técnicos, no que se puedan resolver eh, eh, por procedimientos más o menos sofisticados, sino que al final, eh, creo que es no lo decía Kropotkin, pero podía ser, no que al final todos los problemas se reducen a dos fundamentales, qué clase de persona quiero ser y en qué clase de mundo quiero vivir, ¿no? y a eso tienen que ajustarse. Entonces, él sí que tuvo claro que, eh, que la revolución, el cambio social, era una exigencia ética. ¿Eh? Y en ese sentido, lo que a mí me parece muy sugerente es que él insistía en que el anarquismo era la propuesta, no era una utopía, él se negaba a llamar a la utopía, sino que era ciencia, es decir, era la única respuesta sensata que una persona, él tenía una formación de alto nivel, pertenecía a la, a la nobleza rusa y había estudiado, era geógrafo, era historiador, era una cabeza muy bien, muy bien preparada, y él insistía en que el, el anarquismo era la única la doctrina que mejor recogía lo que las propias ciencias naturales, y en concreto, eh, el, su libro básico es, uno de sus libros básicos es El apoyo mutuo, un factor de la evolución, es el estudio de, del comportamiento de los, de los animales y de los seres humanos. Hizo un viaje largo por Siberia que le permitió contactar con pueblos, digamos, nómadas y, y, y con muchos animales. Al final, eh, lo que ha permitido eh, la evolución de, de, de, la, de las especies en concreto la humana es el apoyo mutuo es el factor decisivo de la eh, el título del libro que recogía muchos artículos que he ido publicando y además él siempre se dedicó a la divulgación de la ciencia uh -huh. consideraba que sin ciencia no había posibilidad de articular una respuesta entonces creo que es vigente en estos momentos porque la ciencia está en cuestión ¿eh? está está tecnificándose en exceso y olvidándose a veces de los compromisos éticos, y porque, eh, insisto, lo que decía Koppowski se aplicaría en estos momentos. Eh, está claro que las crisis que en estos momentos afrontamos solo podrán resolverse en la medida que construyamos redes de apoyo mutuo. Y entonces, el, eh, digamos que la fundamentación de la ética la, la, la quiere hacer... Mmm... Como ciencia, de, de, de, de, de, de la evolución. De, de... Sí, él, él hace como. Sí, él, él, él en ese sentido, sigue el darwinismo y sigue toda la tendencia del siglo de la edad moderna de hacer una fundamentación naturalista uh -huh. de la moral. La, normalmente, la moral en la sociedad occidental y en casi todas, está muy vinculada a las religiones, porque uh -huh. todas las religiones tienen una propuesta moral potente, y entonces ellos pretendían basarla en la ciencia. Sí que es cierto que él eh, añade un componente importante, es una discusión más técnica, ¿verdad?, porque él lo que no pierde nunca es el sentido laboral, no es un problema de apoyo mutuo, el problema es del deber de ser buenos, uh -huh. y eso es un deber que él lo fundamenta al final en el sentido de la plenitud, en el desarrollo vital, y entonces sí hay un sentido del deber, sí hay una ética prescriptiva que nos obliga a hacer cosas, a veces sin muchas ganas, ¿eh? pero porque sentimos que es obligatorio hacerlas, ¿eh? uh -huh. O sea que, bueno, como experto, eh, no es sinónimo ética de moral, ¿no? ni moral. ¿no? Eh, la, técnicamente la distinción es complicada. Moral es el conjunto de normas que nos rigen, la más aceptada, ¿eh? pero esto uh -huh. si preguntas a otra continuación, igual filósofo ¿no? te diría matices. Ese conjunto de normas, ¿no? los diez mandamientos, pongamos por caso, es una clásica en nuestra cultura, ¿no? que te dice cómo hay que comportarse a los códigos de buena conducta de los ciudadanos, que es ser un buen ciudadano. en Eso sería la moral, las costumbres, las normas morales que rigen el comportamiento. Y luego la ética es el esfuerzo por eso convertirlo en algo elaborado, fundamentado, justificado. Es una definición, digo, básica. Eso, y a eso es lo que le quiere dar Kropotkin una fundamentación Natural. científica, naturalista. Sí, científica. Él la realiza y dice, no, mire, no es que es así como funciona. Uh -huh. Además, en su tiempo tuvo, eh, creo que luego Tasio hablará un poco más de eso, ¿no? entonces no voy a pisarle la asunto, pero en su tiempo él, sobre todo, se enfrentó a, a lo que se llamaba el darwinismo social, que era una ideología, eh, no de Darwin exactamente, sino de y uno de sus discípulos, en que decía que el mundo se regía por el triunfo de los más fuertes, uh -huh. y que los que más fuertes ganan y los otros pierden, y que así funciona y avanza la humanidad. Era una ideología claramente del del imperialismo británico, me explico, justificar el colonialismo británico, ¿eh? hay gente que es superior. Normalmente sí. suele ser gente blanca, de clase media o alta, ¿no? y hombres. Y entonces a eso digamos que… Él opone decir que es falso. Él opone que… Que, que es falso. Y además él añade que además es el aparte, te decía que, que no es solamente… no nos portamos bien porque ya lo hicieran los simios, que además lo que hagan los simios en definitiva a mí no me importa mucho, ¿no? Eh, sino porque luego toda la historia de la humanidad, las sociedades, hace, sobre todo la media y, y posterior, han florecido cuando han cooperado. Uh -huh. ¿Eh? Y han hecho leyes de cooperación. Cuando no han cooperado, mm, a la gente le ha ido peor. Y han construido una ética mucho más... Eh... Eh, bueno, pues de igualdad, de, de, de solidaridad. De, Vamos, de igualdad, de sabes progreso. tú que los anarquistas, eh, en principio, siempre defendemos mucho que cada individuo es cada sí, individuo. individuo sí, eh, ¿no? sí. Y que viva la diferencia. Pero sí que la libertad, siempre, si no es solidaria, no es libertad. Es un privilegio. O sea, no es mmm, vive y deja vivir, <coughs> sino vive y ayuda a vivir. Y mi libertad comienza donde empieza la tuya. Bueno, pues si queréis, seguimos avanzando. Y tenemos conexión con Dolores Marín. ¿Estás por ahí, Dolores? Hola, bueno, sí, buenas noches. ¿Cómo buenas estáis? noches. <ríe> Muy bien. Dolores también ha colaborado. <ríe> Gracias por estar ahí y responder a la llamada. <ríe> eh, Dolores ha colaborado también en la coordinación con Félix de este dossier. Ella es historiadora y doctora en historia contemporánea, profesora, documentalista, articulista, también escritora de numerosos libros muy vinculados y en mucha actualidad con el anarquismo, el movimiento libertario, y, y también forma parte del equipo de redacción de Libre Pensamiento. Pues, como digo, bienvenida. Entonces, tu artículo, exactamente, eh, porque en ese dossier hemos intentado abarcar muchos ámbitos, no tu artículo se llama Kropotkin en Inglaterra, Encuentro y Desencuentros con Charlotte Wilson, la Sufragette y Emma Golma. ¿no? E Emma Golma. Eh, bueno, cuéntanos entonces qué, por qué la importancia de este viaje de Kropotkin a Inglaterra y que, que se concluye a través del mismo. Bien, pues sobre todo, por una parte, quería visibilizar un poco los rostros de mujeres que han acompañado un poco la, la trayectoria de Kropotkin. Ana Muña también en su artículo visibiliza, visibiliza un poco a Sofía, la mujer de Kropotkin, ¿no?, pero intenté, sobre todo en estos años tranquilos, que Kropotkin pasa ya en Inglaterra, ha dejado atrás sus detenciones en Francia, en Rusia, sus exilios, eh, le echaban de diferentes países, ¿no? Entonces él eh, va, por primera vez, tenemos constancia de que va a Inglaterra y está casi un año, en 1881, con motivo de uno de los grandes congresos anarquistas en julio del 81, donde se encuentra con Malatesta, con Luisa Michel, con todos los grandes anarquistas europeos, pero luego él vuelve a Francia, le vuelven a detener, estará cinco años en Francia y será precisamente una mujer casi desconocida en España para los anarquistas, Charlotte Wilson, que le invita a ir a Inglaterra, pero no solo le invita a ir sino que le invita a quedarse, a que le busquen una casa, eh, busca a partir de su propia fortuna y esto es importante, o sea, a partir de la fortuna propia de Charlotte Wilson, que había estado en la sociedad fabiana, pero había ido cada vez más hacia el anarquismo, un anarquismo cercano a William Morris y a los grandes pensadores individualistas eh, ingleses, pues. Ella le propone a Kropotkin eh, ir a vivir a Inglaterra a partir del 86 y a partir de aquí igual, y gracias a esto es por eso que tenemos tanta obra teórica de Kropotkin. Hasta aquellos momentos Kropotkin había sido un luchador, un activista, un detenido muchas veces, ¿no? y también lógicamente un gran geógrafo con sus expediciones por Siberia, sus trabajos de campo, pero son los grandes años que él pasará allá un poco mayor ya en Inglaterra, cuando él se pueda sentar a escribir, pueda colaborar con las sociedades cien científicas londinenses y a partir de ahí con todo el mundo, cuando le empiezan a caer encargos para que pudiera mantener su economía y, sobre todo, junto con Charlotte Wilson, que, que eh, pone toda su fortuna al servicio del anarquismo, del anarquismo, crearán la publicación más importante del anarquismo inglés, que es Freedom. O sea, durante 10 años los dos estarán en Freedom Press escribiendo y la lástima es que Charlotte Wilson casi nunca firmaba sus artículos, como harán muchas mujeres de la época. Ella da el soporte, ella busca un sitio para que puedan eh, tener la, la editorial y a partir de aquí es cuando Kropotkin empieza a escribir muchísimo, a producir y eh, empieza un, realmente un, un, unos largos años, porque ya no partirá casi hasta 1917, que, que se va a Rusia, pues eh, prácticamente hasta el 17, seguirá en Inglaterra, además allí al cabo de un año nacerá su hija Alejandra, que, se, o sea, que estará viviendo toda su niñez y adolescencia en Inglaterra. Es decir, a partir de, de este viaje él ya eh, un poco puede descansar y puede escribir, y por eso me parecía tan importante sí. visibilizar a, a Charlotte y sobre todo, a ver cuándo, a ver si Ana se anima en su editorial, editamos en España algunos de los textos fundamentales de, de Charlotte Wilson, porque es una gran feminista, una narcofeminista inglesa, para mí, paradigmática. Luego, luego también en tu artículo habla de la relación que mantiene con Emma Goldman, que no fue todo lo... Bueno, cot cotidiana o, bueno, cotidiana, no sé, cordial, ¿no? Pero pero bueno, siempre con mucho respeto, ¿no? Sí, principalmente entre ellos dos lo que hay es una gran diferencia de edad. O sea, esta sería una de las cosas. Los dos tienen en común que, que quieren volver a Rusia a ver la revolución, etcétera. O sea, ella, Emma Goldman, todo y las disidencias que tendrá con Kropotkin será de las personas que lo irá a ver a Rusia cuando él ya no se puede mover de su casa, que prácticamente está encerrado en su casa, no le dejan salir y ella mantendrá toda su solidaridad para con él, lo irá a ver, lo cuidará, etcétera, etcétera. Pero es verdad que tanto en las memorias de ambos, eh, en los textos, se ven un poco estos chispazos que salían de los encontronazos entre una narcotráfica feminista muy radical como Emma Goldman y un señor muy de su época, o sea, un, un gran pensador, anarquista, un hombre solidario, pero que aún sobre las mujeres tiene unos puntos de vista un poco que le provienen de su propia educación en Rusia, o sea, de una edu educación muy patriarcal, muy arcaica y de los que aún no ha podido un poco... Sí. Eh, liberarse, liberarse de este lastre. Un poco se, se ve, se ve, sobre todo cuando se habla con, con Emma a, a, al respecto de lo que serían pues los medios anticonceptivos, o la, la liberación de la mujer, el amor libre. O sea, hay un poco de encontronazos. Incluso María Lacerda de Moura, una activista narcofeminista brasileña, lo, lo explica y lo publica en la revista Blanca años después, ¿no? Entonces, esto te, tenía ganas un poco de visibilizarlo, ¿no? Porque juntos sí, pero no revueltos, ¿no? Sí, esa misma, esa misma posición ahí un poco interrogante tiene con, con el movimiento feminista, ¿no? Que se está gestando en, en esos tiempos, ¿no? Y que tiene también dos versiones, ¿no? Las sufragistas más, más eh, instituc bueno, institucionales, más en la línea... Eh, institucional y la sufragia es que utilizan más la acción directa, ¿no? Sí, eso también hace años eh, que, que me llaman la atención y supongo que Ana que está aquí en, contigo también lo, lo habrá pensado de cómo las mujeres, sobre todo las primeras feministas eh, coinciden con los anarquistas en utilizar dos medios muy parecidos por un lado la insumisión, o sea, a todo poder, o sea, insumisión de todo tipo y además también la acción directa. O sea, estas primeras feministas inglesas, eh, en un primer momento las, las sufragistas eh, quieren el voto, ¿no? ¿Eh? no para votar, sino sobre todo para que las mujeres puedan también eh, tener acceso a legislar, a crear las propias leyes que las puedan defender, etcétera, etcétera. Pero cuando ven que, que los políticos ingleses se las van toreando años y años y años y no consiguen nada, o sea, son buenas uh -huh. palabras, colaboran con ellas las dejan tener pequeños órganos de prensa, pero realmente eh, no tienen acceso a la toma de decisiones pues dentro, de, dentro del anarquismo. Eh, perdón, dentro del sufragismo aparecen las sufragettes, que son estas mujeres de acción directa, que entonces sí que ponen grandes campañas de ponen en marcha grandes campañas de desobediencia civil. Y entonces una cosa de, que a mí me ha sorprendido ha sido ver por ejemplo, que creo no tiene textos que hagan referencia a las sufragetes cuando ellas están detenidas, las están alimentando a la fuerza. Sí, Él que había estado tantos años en las prisiones y que tiene textos magníficos sobre la cárcel, pues no muestra un poco de empatía hacia estas mujeres ya. que realmente están viviendo un calvario sí. como presas. ¿eh? O sea, sencillamente por, por solidaridad, ¿no? porque la, las sufragetes son aún muy desconocidas, ¿no? O sea, es una, es una cosa que igual a Kropotkin también le queda un poco lejos porque él está muy pendiente de lo que está pasando en Rusia en aquellos años. Pero bueno, en aquellos años más de 3.000 mujeres son detenidas y alimentadas a la fuerza en las cárceles de Londres y todo esto está apareciendo en, en la prensa. ¿eh? Y además son torturadas, etcétera, etcétera. Entonces, a mí lo que me sorprendió un poco es ver cómo Kropotkin no tiene textos, o al menos no se han republicado o no nos han llegado al respecto de, de toda esta lucha de estas mujeres que realmente estaban yeah. eh, abogando y que eran la mitad de la humanidad, ¿no? Vale, bueno, y un poco para ir terminando, también hay una posición ahí contradictoria o diferenciada con, con respecto al pacifismo y la participación en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí, hay una, es un tema que aquí está tratado muy por encima porque en otros artículos sí que ha ahondado un poco en este tema y es muy interesante y esto ha motivado siempre discusiones dentro del movimiento libertario y es ver cómo en el 17 tanto Kropotkin como Jean Graff que, que es francés, uh -huh. no hacen un manifiesto a, par, a favor del posicionamiento de los anarquistas con los aliados, ¿no? En cambio, otros anarquistas dirán no a la guerra, como siempre había sido tradicional dentro del movimiento anarquista, que era un movimiento antimilitarista, pacifista, de desobediencia civil a todos los ejércitos, o sea, de no ir, uh, por ejemplo, de revueltas a quintas, en el caso de España, o de deserci deserción de, de los ejércitos, y en cambio es paradójico ver cómo algunos anarquistas suscribirán este manifiesto y empezará aquí una gran pugna. Yo no sé qué hubiera pasado, porque esto es casi, o sea, en el 16 aún no, no se ha visto la, la bestialidad de la guerra de, la, de trincheras, de la primera guerra mundial, no hay aún los centenares de muertos. no. Yo no sé si Kropotkin, si hubiera visto eh, con otra perspectiva es? la guerra, no sé si hubiera firmado este manifiesto realmente. Ahora yo me lo pregunto, no, porque realmente aquello era muy al principio y luego la, la guerra pues fue brutal, o sea, con todo el armamento, la guerra de trincheras, cantidad de, mm. de soldados muertos de todos los ejércitos, igual se lo hubiera pensado. Pero realmente, cuando él ya en los 17 va a parar a Rusia y se ve inmerso en toda la vorágine de, de, de, del final de su vida, prácticamente, pues, mm, o sea, yo pienso que, que esto es, es una, digamos, es una brecha importante dentro del movimiento libertario. Y que da, que da para mucho, para analizar realmente quiénes eran todos los que firmaron este manifiesto en Francia, o sea, porque había figuras eh, importantísimas dentro del movimiento libertario que antes habían sido pacifistas y lo firman, y también es importante ver la oposición que hay, eh, encabezada sobre todo por Malatesta y los italianos, en contra de, de, de esta, digamos, abscripción con los aliados. Uh -huh. También es verdad que los franceses les tenían mucha manía a los alemanes y a los prusianos, también los rusos, porque los veían como una amenaza. Entonces, esta alianza de franceses y, y rusos puede hacer pensar. También hay que pensar que Kropotkin en, en Inglaterra en estos años ingleses tiene unas excelentísimas relaciones con los exiliados rusos y sobre todo los poloneses, eh, los polacos que se refugían también en Inglaterra y con todos ellos irá eh, creando también una, una serie de, digamos, de afinidades con los mismos ingleses que participarán en la guerra. ¿Por qué? Porque Inglaterra se presenta como el gran lugar de acogida de todos los disidentes. Y todos los amenazados por los grandes regímenes, eh, digamos, autoritarios europeos. O sea, ellos ven Inglaterra y Francia como un poco como los grandes países democráticos de aquella época. Entonces es en este contexto que podríamos examinar esta posición de Kropotkin de aquellos yeah. años. ¿No? Es que toda la, la estancia en Inglaterra ya lo verá. El, público, ¿no? Da para mucho, da para mucho en la vida de Kropotkin. Además, eh, he querido visibilizar un Kropotkin alegre que tocaba el piano para, para con sus invitados, Sofía, una mujer magnífica que recibe a la gente, un tío muy austero también, o sea, extremadamente austero, con una biblioteca, una mesa y, y cuatro muebles podía vivir esta austeridad. De, de los grandes sabios, que en el fondo era un gran sabio. Yo pienso que, que he querido también perfilar un poco esta austeridad vale. de Kropotkin, ¿no? Eh, un poco así, ¿eh? Bueno, te, lo tenemos que dejar ahí para seguir con el desarrollo del programa. Muchísimas gracias por, por tu ludición, por tu participación y, y hasta la próxima. Gracias. Voy a, voy a seguir escuchando. Sí, sí, sí, por tanto. supuesto. Sí, sí. Pues venga, buenas noches y hasta pronto. Gracias. Pues ahora le pasamos la palabra a, um, a Ana Muña, que también, como hemos dicho, ha participado en, en este dossier ¿eh? con un artículo que titulas Kropotkin, Erdoló y la amargura de la literatura rusa. Bueno, hemos estado descubriendo con Dolors una serie de facetas importantes, ¿no? Y tú, en, en este texto en concreto, el acercamiento que hace a través del de, de, de amor que tiene por la literatura, literatura rusa y el conocimiento el conocimiento que tenía ¿no? de, de estas grandes personalidades y autores literarios. De hecho, hay un libro fundamental que lo habéis reeditado, ¿no? Eh, sí. Muy recientemente. Eh, la literatura rusa, los ideales y la realidad. Pues cuéntanos cuál era el perfil de Kropotkin y el acercamiento que tuvo a estos grandes autores del siglo XIX. Sí, eh... Hace unos diez años, cuando estábamos en la editorial eh, trabajando sobre, sobre este libro, que es, es más que una reedición, en general los libros que hacemos son más que una reedición porque incluimos eh, muchos más aspectos, introducciones, bueno, además era un libro argentino de los años 20, con lo cual, claro, pues con una traducción ya muy anticuada, o sea que tiene un remoce de traducción, o sea que no es... Eh, en fin, eh, era costoso el, sí. el trabajo. Entonces, eso hace diez años, cuando empezamos a trabajar sobre él, pues claro, ya sabíamos, eh, en fin, que toda esa proyección eh, que antes ha dicho el compañero, no de sabio, de erudito, de, eh, en fin, de, de, de geólogo, de biólogo, de etcétera pues eh, era apreciado pero sin embargo no se conocía toda la incidencia y todo el gran conocimiento que tenía sobre los autores eh, rusos de contemporáneos a, a él porque en, ese, en esa época estaba considerado pues una de las máximas eh, eh, personalidades en, en, en fin en ese conocimiento de la literatura rusa, porque como bien habéis dicho, es que, es que era un sabio, ¿no? con lo cual pues claro eh, tocaba muchísimos palos. ¿no? Y luego también eh, nos interesaba mucho ver el, el vínculo que tenía él, no solo con los, los compañeros eh, literatos, sino también pues, con los músicos y con los pintores, los grandes músicos y los grandes pintores, pintores de, de su época, con lo cual también hemos querido ponernos en, en, en, en relación porque era también pues, bastante, bastante desconocido ¿no? en, en, en este libro eh, realmente consideramos que es un libro bellísimo por todo el trabajo que hace eh, Kropotkin, tanto por por eh, hablar ¿no? de la historia, contextualiza muy bien la historia de cada en cada momento, la historia que trata, hace análisis de texto, hace resúmenes, con lo cual eh, creo que es un, una de las eh, en fin de, de las grandes guías que se pueden utilizar para conocer la literatura rusa para personas como yo, pues que no somos eruditas en la materia. Yo he aprendido muchísimo con este libro porque es un manual que se puede consultar y te da muchísimas referencias por por ese bagaje que tiene. ¿no? Entonces, eh, Kropotkin, eh, en, su, en su momento, él empieza a hablar porque él también recogía mucho toda la cultura popular, la, que era una cultura oral, puesto que Rusia era eminentemente campesina. ¿no? Entonces eh, era oral y entonces él en los mítines que daba, ¿no? pues claro, a la gente le hacía mucha referencia a esa cultura que era lo que ellos, eh, lo que la gente de, del pueblo conocía. ¿no? Eh, en, en su nombre de guerra era Borodín y yo creo, puedo, en fin, puedo apuntar que era debido pues, a otro gran compañero suyo que era eh, eh, Alexander Borodín, que era un músico ruso muy famoso donde también había una oleada de esos pintores y de esos eh, compositores que eran también ir a la cultura popular, que luego fue los narodic, luego fue el nihilismo, pero que inicialmente era rescatar esa cultura popular frente pues, a toda la, en el caso de la música, pues toda la, la influencia italiana que consideraban superficial, ¿no? Entonces ahí está, pues por ejemplo, los grandes eh, compañeros eh, pintores Ilya Repin está Leviatán, ¿no? que, que es que, bueno, pues eh, eh, inciden en todo esto, y luego dentro de los grandes músicos, compañeros de Kropotkin, estaba unos, eh, bueno, que, que eran los llamados grupos de los cinco, que también rescatan eh, toda esa cultura popular, ¿no? Y bueno, pues ahí estaba, pues claro, Rinsky-Kosakov, estaba musoski estaba Borodín, y luego pues también estaba Tchaikovsky, ¿no? Tchaikovsky, que bueno, pues luego él se distanció, Hizo una música, pues mucho más, eh, dijéramos, internacional, pero bueno, que no es casual, pues que en el, eh, durante el, el entierro de, de Kropotkin, ¿no? Esos tantos kilómetros que eh, la gente iba siguiendo, iba tal, pues lo que sonaba, pues era la sinfonía patética de Tchaikovsky. Lo que eligió Sofía y lo que eligieron todos los compañeros fue que Tchaikovsky acompañara a, a Kropotkin, ¿no? Uh -huh. eh, ya por centrarme un poquito en, en el libro ¿no? eh, Kropotkin pone en relación pues a Pushkin pone en relación a Lermontov, porque de hecho Puskin, pues eh, su gran novela, que era Eugenio Neguín, fue muy eh, pintada, fue tocada por eh, composiciones eh, de los, eh, de los eh, músicos rusos, ¿no? Entonces luego sigue con Gogol, ¿no? Toda en fin esa. Eh, esa tristeza que, que tenía, esa persecución, avanza luego bastante en Dostoyevsky, ¿no? también describiendo toda, en fin, toda la persecución que tuvo Dostoyevsky, eh, bueno, condenado a muerte en la horca, le quitan, eh, bueno, años de, de tortura en, en las prisiones, como bien ha dicho eh, Dolor, porque es que claro, todos ellos, eh, incluido Kropotkin, evidentemente, pero es que todos los grandes escritores rusos fueron perseguidísimos, fueron torturados, uh -huh. estuvieron muchísimo tiempo en, en, en prisión, y bueno, pues Kropotkin llega a decir que evidentemente la, la literatura rusa, pues eh, que toda esa tristeza, toda esa falta de alegría de la vida, ¿no? Uh -huh. Que ahí, pues claro, el compañero ha atinado bastante en la ética, en esa, en, en esa en vitalidad, en esas ganas, pues eso, de, de lo que es la alegría de la vida, pues claro, que falta en la literatura rusa de de su momento, pero claro que falta con razón porque vivieron unas vidas de, de, de, de, de amargura de, y de dolor, pues que todo eso se, se refleja lógicamente en todos sus, sus textos. Su texto. ¿no? Él, sí. eh, por otro lado, dice que con la literatura rusa esa amargura, ese dolor acaba justo con Gorky. ¿no? Que Gorky ya, evidentemente, los personajes de Gorky, pues son personajes que transmiten dolor, pero no transmiten eh, lágrimas, no transmiten pesadumbre, porque Gorky, precisamente, todos esos vagabundos, todos esos eh, seres que, que la sociedad les había, les había despreciado, Gorky los enaltece, ¿no? De alguna manera, porque, bueno, pues se considera que son los últimos rebeldes eh, pues, de una sociedad... Eh, ya capitalista de una sociedad pues de, de, de costumbres, ¿no? Y sí, sí, sí. No, no, te decía que, que, que luego la, la mujer ocupó un papel muy relevante, ¿no? En... Sí, Sofía sí, a decía. mí me interesaba mucho, porque claro, de Kropotkin, evidentemente, pues todos claro, hemos conocido, sabemos, pero claro, la figura de, de Sofía Naniev y la verdad, que cuando yo empecé a investigar es que no encontré nada, eh, porque es que además en Maughuman la cita muy de pasada en sus memorias, en Vivido mi vida, mi vida y, y además, pues eso en un tono un poco despectivo, ¿no? Que mm. bueno, pues que en su momento había sido Naroddik, porque también eh, pues pertenecía a una familia aristócrata, ¿no? Y bueno, pues como eh, claro, todo, toda esta gente tenía esclavos y explotaba a sus trabajadores, pues ella desde adolescente. Eh, huyó de la casa familiar, claro, se desclasó completamente, y bueno, pues era pues como otros, eh, otras tantas nihilistas y otros tantos nihilistas de la época, eh, pues eso, que era el ir al pueblo, el concienciar al pueblo y el renegar de sus eh, de sus orígenes. ¿no? Pero aparte de eso, pues en no la cita más, no no, no no tenía datos, y la verdad que me costó bastante los, los apuntes biográficos que tuve ella, hasta la foto, encontrar una foto de ella me costó un sí, montón, no porque es que no, no, no había imágenes, no además era una mujer bellísima, y por supuesto, pues claro, inteligente, ella era botánica, eh, conferenciante, escritora, era la correctora de estilo de toda en fin, de todas las obras de, de Kropotkin, y bueno, pues cuando ya Kropotkin, en fin, se hizo más mayor, como tenía tantos problemas de salud, pues claro, era la que le sustituía las conferencias, la conferencia. porque claro, no, no tenían dinero y ellos lo poquito que sacaban, pues era pues de los artículos, eh, pues, en fin, más eh, científicos mm. y de las conferencias, ¿no? Luego tuvo un papel relevante, ¿no? en la construcción del, del museo, no? Sí, sí, sí, sí, claro. El del fallecimiento, ¿no? Claro, claro, sí, porque ellos, pues claro, vivían muy modestamente, era gente muy, muy austera, y bueno, pues cuando ya murió Kropotkin, eh, Kropotkin tenía el palacio de, de su abuela, que era donde él vivió de niño, eh, de, el palacio de la princesa Gagarin. Y bueno, pues cogió ella, se fue a vivir allí para construir justamente el, el, el museo, ¿no? Y la verdad, pues también con tantas penalidades, porque bueno, pues ahí dentro del museo estaba Vera Finger, también que era un poco pues la presidenta de, del museo, otra gran nihilista, otra médica nihilista, y estaba Levedez, un, un matemático muy, en fin, también muy eminente en la época. Y bueno, pues consiguieron, en fin, pues eh, con, con fondos, con eh, un montón de gente, sobre todo en Inglaterra, pues eh, consiguieron mucho apoyo de HG Wells, de Bernard Shaw, bueno, pues de, de, de, de mucha gente para llevar, eh, sobre todo, el archivo eh, y todos los papeles, eh, en fin, eh, manuscritos que él tenía, pues poderlos llevar y, y no. poder arrancar con las salas eh, que ahí había. Entonces... El museo estuvo funcionando, pues hasta que eso, murió Sofía en el 38, en 1938, y Stalin, Stalin cerró, cerró cerró el museo. Claro, siempre los dictadores de la cultura. Es lo eh, exact que eh, exactamente. Hay que, hay que abortar. Eh, pues bueno, muchísimas gracias y, y bueno, y yo creo que una aportación relevante para ir completando. Claro, todas esas. Eh, eh, el, lo que, lo que engendra y lo que significa la figura sí, de, de este Sí, gran, sí, sí. sí cantor, yo soy muy kropozkiana, ¿no? Kropovkiana, kropovkiana, ¿no? Kropovkiana. Porque, y evidentemente estoy completamente de acuerdo con, con Dolor, ya para acabar, que no quiero quitar tiempo, pues eso, claro, que es que era un hombre de su tiempo, con lo cual, no. claro, todo el tema eh, pues de feminista, de, de, feminista pues eh, porque la literatura rusa que cita a dos o tres novelistas del pueblo, pero... Eh, había más mujeres, eh, incluso en ese momento, que fueran jovencitas como, como Orki, y no las citas se le escapan. Y entonces, claro, pues yo creo que da <coughs> también síntoma de la vejez y síntoma, pues eso, de que era un señor pues, de, de, de su época. Sí. Bueno, pues entonces, para seguir completando esta descripción que estamos haciendo del autor. Eh, y teniendo claro ya la relevancia que tiene y, y la importancia que tiene. Sin embargo, nuestro país eh, ha tenido poca visibilidad e incluso ha sido mal interpretado. Para eso vamos a, hacer una, vamos a poner la, la entrevista que le grabamos a Jorge Gau, que mmm, es politólogo de la, por la Universidad de Complutense de Madrid, máster en la Universidad de Princeton sobre divulgación en España, precisamente, de la ciencia evolucionista y que, que llevó a cabo el Movimiento Libertario. Y bueno, se centra fundamentalmente en es, intentar explicar por qué el poco conocimiento, la mala eh, acogida que tienen los textos de Kropotkin habiendo sido uno de los autores más eh, editados en el primer tercio del siglo XX, y la conclusión podría ser que, bueno, el eh, Álvarez Junco, José Álvarez Junco, el, el historiador más influyente dentro de, de, más conocido dentro del anarquismo, influyente en el anarquismo de la transición aquí en nuestro país, pues parece que no tiene un, precisamente mucho aprecio por las teorías y las aportaciones de Alba de Kroposky. Pues vamos a pasar a ver la, la entrevista con Jorge.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 ...entrevista yo creo que es muy esclarecedora... ...y le vamos a pasar la palabra finalmente a... a Tasio, Anastasio Vejero... ...buenas noches Tasio... Bueno, ...buenas noches... ...bueno lo primero es pedirte un poco de disculpas... ...por haber esperado tanto rato... ...pero se han ido dilatando los tiempos... ...sí, sí. Vale. sí, suele pasar... ...Anastasio es catedrático de psicología social... ...en la Universidad de Valladolid... ...exactamente en el campus de Palencia... Bueno, es un articulista, autor de numerosísimos trabajos científicos y más de 30 libros dedicados a la psicología social y también con mucha vinculación con el compromiso libertario, ¿no? Por ejemplo, por citar solamente uno de los últimos, el aprendizaje cooperativo crítico, mucho más que una técnica eficaz pedagógica, una eficaz técnica pedagógica o autogestión para tiempos de crisis, etcétera. Bueno, pues has participado también en este dosier, con un artículo que titulabas Kropotkin como antídoto contra la actual hegemonía neoliberal, ¿no? Eh, y ahí vienes a plantear que estas ideas de Kropotkin, escritas hace más de 100 años, pues que tienen casi tanta vigencia o más hoy, ¿no?, que cuando fueron escritas. ¿Exactamente qué ideas son esas fundamentales que consideras que tienen una vigencia extrema hoy? Sí, hombre... No solamente tiene tanta vigencia, sino es que lo que yo quiero, una de las cosas que quiero mostrar en este, o que intento mostrar en este artículo es que la vigencia y el interés y la utilidad de las ideas que expone en ese libro Kropotkin son mucho más útiles todavía hoy día que cuando lo escribió. El libro es, eh, sin duda, uno de los más conocidos e importantes de Kropotkin, a mi juicio el de más utilidad, se titula justamente la ayuda mutua o el apoyo mutuo, factor de evolución. Kropotkin, además de que era lamarquiano, era, y no hay ninguna contradicción, aunque pudiera parecerlo, era claramente darwiniano. Kropotkin admiraba muchísimo a Darwin, pero se alejaba de él en un punto fundamental, en la cooperación en lugar de la competición. Como mm -hmm. todo el mundo sabe, para Darwin, el factor fundamental de la evolución en general y en la especie humana en particular es la competición. Y Kropotkin viene a decir, no, yo también lo creo. Yo también creo que tiene razón Darwin y que es muy importante como factor en la evolución la competición. Pero Darwin olvida que la, una cosa más importante todavía y es la, la cooperación. La cooperación es más importante todavía que la en la competición, en la evolución, sobre todo en la especie humana. Y lo que hace en su libro, básicamente, es demostrarlo en una primera parte del libro en, es, en, en las demás especies animales y en la segunda parte en la especie, en la especie humana. Y, y De hecho, yo me pregunto si el ser humano, creo que sin ninguna duda, ¿Es el animal que nace más indefenso y más vulnerable de todos? ¿Cómo fue posible que durante miles y miles de años pudiéramos sobrevivir en la jungla, en la selva, frente a otras especies que son mucho más rápidas, mucho más fieras, mucho más fuertes? La razón de todo ello ello no está en Darwin, no está en la competición. Está en Kropotkin y está en la cooperación. Precisamente por ser una especie básicamente cooperativa, de con, con, con cooperación solidaria, por la ayuda mutua, por el apoyo mutuo, eso es lo que nos salvó como especie. Y esas han sido siempre nuestras señas de identidad, o sea que, frente a las demás especies. Digo, El reconocimiento científico que tiene Darwin podría haberlo tenido Kropotkin, porque sus investigaciones tienen un nivel de rigurosidad y de cientificidad homologables, ¿no? Simplemente que, que Darwin, digamos, le interesa más al, al pensamiento neoliberal de, de, de, de lo que supone Kropotkin si su idea se aplicaran, ¿no? Hombre, yo por una parte yo no sabría decir si la, el grado de, de calidad científica de Kropotkin es homologable a la de Darwin. Sí puedo asegurar que es muy alta también la de Kropotkin, uh -huh. sin ninguna duda. Y, de hecho, lo que hace en este libro, en el apoyo mutuo o la ayuda mutua, lo que hace, de alguna manera, es una recopilación de artículos que había publicado eh, algunos años antes en una de las más prestigiosas eh, revistas científicas británicas. Uh -huh. eh, que, que la altura mm, científica de Kropotkin era enorme, de eso no hay ninguna, uh -huh. no hay ninguna duda. Ahora, también es cierto que si Darwin tuvo mucho ha tenido infinitamente más éxito como científico no se debe tanto a que tiene más altura científica aunque la tuviera, que no lo sé sino a que el, la, la idea básica de, de, de Darwin eh, cuando se publica El origen de las especies le viene a la burguesía inglesa como anillo al dedo uh -huh. ¿Cómo es posible que una minoría de hombres británicos que se creían demócratas pudieran dominar el mundo entero. Vino Darwin a decirles por qué. Uh -huh. Porque la evolución les había hecho los, eh, les había convertido en los mejores. Sí. Y de hecho, tuvo un éxito eh, de ventas el libro de, de, de Darwin, pero inmediato, inmediato. Uh -huh. Y entonces, eh, el autor este Lamarck, eh, digamos que, que le sirve de cómplice para, para el desarrollo de su teoría, ¿no? Hombre, la marca está um, eh, muy despreciado durante, durante muchas décadas, eh, precisamente, y además algunas de las cosas que se hicieron en la Unión Soviética desde el punto de vista marquiano sirvieron para desprestigiarle aún más. Sin embargo, hoy día, y de esto no soy experto en absoluto, pero por las cosas que leo sobre este tema, parece que cada vez está recobrando importancia a la marca, en el sentido de que… Eh, si sí se pueden heredar los los cambios que vaya, la, la, la adaptación al ambiente uh -huh. y eso tiene mucho más eh, es un elemento también muy importante para la construcción de una teoría libertaria sí. y en ese sentido Kropotkin era también era también amarquiano pero Kropotkin evidentemente destaca como científico destaca sobre todo en un aspecto que ya he mencionado y que es el mismo el, por el que destaca como libertario y es el apoyo mutuo La importancia que tiene el apoyo mutuo la, la cooperación solidaria En la adaptación del ser humano a su medio Y en la supervivencia Bueno, sin Porque, embargo sí, sí. Según dice él Los que realmente eh, se adaptan mejor al medio No son, y, y tienen más probabilidades de, de sobrevivir No son los más competitivos Sino los más cooperativos bueno, y seguramente nos iría mejor como humanidad si, si en lugar de haber desarrollado como, como lo tenemos desarrollado todos ese sujeto neoliberal que llevamos casi impreso ya en la actualidad la mayoría de la población, si hubiéramos desarrollado un sujeto más libertario, más solidario, ¿no? No, es que este sujeto más libertario, más solidario y más cooperativo es más propio de la naturaleza humana corriendo al menos comillas en, en, el término, en el término naturaleza, pero desde que surgió el Estado y más todavía luego el capitalismo, una de sus obsesiones ha sido justamente terminar con la cooperación y fomentar la competición. En los últimos 40 años yo creo que es cuando ha llegado al extremo y desde luego eh, por esa vía vamos a ir al desastre, ciertamente los ricos se hacen cada vez más ricos los pobres se hacen cada vez más pobres pero los tres grandes problemas que tenemos hoy día provienen justamente de esta deriva hacia eh, la competición en lugar de hacia la cooperación que es la devastación del, del planeta que se refleja en el cambio climático es la, el crecimiento obsceno y, y absolutamente inaceptable de las desigualdades y es la pobreza extrema que todavía existe a pesar, por ejemplo, los alimentos se producen de sobra para alimentar a toda la humanidad. El 30% de los alimentos que se producen se tiran. Sí. Todo eso podría cambiar radicalmente si se adoptaran las ideas de Kropotkin, y en este es en el sentido el que yo digo que el libro de Kropotkin es más actual hoy día, no tanto, sino más actual hoy día que cuando hace 120 años escribió. Porque la hegemonía neoliberal exige justamente exige justamente un tipo de hombre, un tipo de, de, de ser humano diferente y radicalmente diferente al que, que ahora mismo es hegemónico. Sí, o por lo menos, además de actuar, necesario, ¿no? Si queremos seguir existiendo posiblemente hasta como especie. Bueno, pues, sí, pues tenemos que dejarlo ahí porque se nos ha echado el tiempo encima. Muchas gracias, Tasio, y encantado de, de que tus aportaciones lleguen a tu nuestra audiencia y, y a través de la lectura de tu artículo. Hasta la próxima, por tanto. Gracias. Hasta la próxima y buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues entonces, eh, para antes de acabar con el último tiempo que nos queda para comentar lo que tengáis... Deseo de decir, permitidnos 25 segundos de, de un pequeño vídeo que hemos hecho sobre ruesta. Bueno, nos quedan ahí como cinco minutillos para acabar el debate. Qué menudo reto tenemos por delante, ¿no, Feli? ¿Para, ca para, cambiar, para cambiar el mundo, ¿no? Bueno, siempre ha sido un reto. El mundo lleva cambiando desde que empezó, ¿no? Es decir, es una de las características de, los, de la especie humana, eh, que se ha dedicado a cambiarlo de manera constante. ¿no? Pero parece que los cambios vamos, que, vamos aconteciendo, que van aconteciendo Casi. Bueno, depende. De la. Yo, yo no, eso no, es decir, nunca jamás en la historia de la humanidad tanta gente ha vivido tan bien como ahora. Los datos son demoledores. Es decir, de esperanza de vida, de salud, de educación, de educación de las mujeres, los datos son espectaculares. Que esto pueda, podamos molirnos del éxito, porque eso está animado por una economía depredadora y... Sin control, es cierto, pero yo no recuerdo una etapa de la historia de la humanidad. Bueno, empiezo por mi propio país. Cuando yo era pequeñito, una merienda lujosa era un trozo de pan con un poco de chocolate, y con un poco de chocolate, ¿eh? quiero decirte que no es que te diera mucho más, ¿no? Y la casquería era la carne habitual que se comía, ¿no? No digo que ahora sea mejor, pero vamos, por ejemplo, la, la... nunca, jamás, eh, tanta gente ha estudiado tanto tiempo. Ya, pero bueno, Ana Tugara dice lo que decía, Pero, pero quiero decir, pero sí está viendo como una deriva importante hacia el incremento de desigualdades, aunque haya habido sí, periodos. Sí, claro. Y luego, sobre todo, lo más peligroso, que yo, creo que es hacia, hacia concepciones totalitarias, ¿no? Incluso se habla de neofascismo, ¿no? En muchos, en muchos países ya de manera evidente y, y seguramente en el, en el subconsciente colectivo eso se maneja cada vez más como algo integrado, ¿no? ¿Qué te parece Ana? Eh, sí, eh, bueno, es que claro, eh, esto es como son los flujos de avances-retrocesos. Claro. Cuando avanzamos vienen y nos dan. Mm. Pues evidentemente yo considero que estoy de acuerdo contigo, pero ahora eh, los tiempos son de, desde mi punto de vista, de retroceso, de retroceso. pues de, de, en fin, de, de todas las conquistas mm. que a través de las luchas, las muertes y las cárceles han ido se han ido conquistando, ¿no? Y es que pues se, se, se va viendo, pero bueno, que no queda otra que volver a, a la carga. Sí, pero yo, por ejemplo, la, la, bueno, la presidenta, para quien sea presidenta Ayuso, por ejemplo, eh, se plantea siempre con mucha virulencia que, que no le podemos, la, la izquierda o, o así, no le puede dar lecciones de, de ética o de moral, ¿no? De que, de que... Eh, nosotros somos mejores o que la izquierda es mejor. o tiene Yo creo que por lo que hemos hablado hoy, no es decir, esa concepción naturalista de la ética, de la moral, de que, de que el mundo se construye mejor entre iguales y de manera más cooperativa, yo creo que sí, nos pone en condiciones de decir que desde el punto de vista ético y moral, la alternativa o propuesta de organización social, eh, solidarias y tal, son mucho más honestas y más... Eh, no sé, eh, Mejora la calidad de, de la calidad de vida y la felicidad de la gente en, en, en su conjunto. Pero, bueno. Lo que pasa es que sí que es cierto, el estos domina un modelo económico en el cual el ánimo de lucro claro. se impone a cualquier otra cuestión. ¿no? Pero incluso, es decir, nunca ha habido en la extranjera organizaciones internacionales de apoyo y solidaridad y de buscar. Para que tenemos retos enormes. Y sí que es cierto que estamos regidos, eh, estamos en una sociedad que deriva hacia una especie de plutocracia. O sea, unos pocos tienen unas fortunas que tienen. Bien, ¿eh? Y eh, una, la otra parte es una tecnocracia. Es decir, es entre los, los que tienen la pasta y los que tienen el dinero. Eh, recordar cuando empezó la crisis nadie que va a quedar atrás, no todos los datos indican que sí, que la desigualdad con la crisis ha crecido y que al final la factura la pagan por cierto, los que la han pagado siempre la clase trabajadora y, la, y las clases más populares sí. bueno, yo creo que hay mucho trabajo por hacer ¿no? y, y recuperar personajes como Kropotkin y ponerlo en valor y ...y actualizar sus propuestas, que son propuestas honestas y además avaladas científicamente también... ...como de que la gente funcionamos mejor si nos apoyamos mutuamente y no y no nos maltratamos... No, ...bueno, ahora son nuevamente tambores casi de guerra, ¿no? Es decir, cuando hemos sido capaces, capaces de superar todavía enfrentamientos... ...los más de 40 conflictos abiertos que hay, que sigamos planteando lo que siguen planteándose los políticos al menos... que Sí. Que la guerra es alguna solución. ¿no? Yo creo que. Pinta mal, sí. Pinta mal, sí. Pero bueno la gracia de unas Olimpiadas de invierno con nieve artificial. Yo creo que es una de las curiosidades más, más curiosas del momento actual, de estupidez. Ya, de estupidez humana, sí. Yo quería, sí. En nada, una matización a una intervención que ha hecho el compañero que no lo comparto mucho, que decía que aquí en los años 70 eh, Kropotkin estaba desaparecido. Eso yo, no lo que, creo. Yo, yo es que creo que hay un cambio generacional que bueno pues la gente joven quizá eh, por su juventud no sabía lo que sucedía en los 70, pero que aquí en los 70 eh, eh, Kropotkin se leía. Eh, había revistas eh, desde Historia Libertaria, por citar así mm. de memoria, polémica, y un montón de, de publicaciones que es que eh, o sea seguían divulgando mm. en fin, la, las teorías sí. de Cropocchi. Yo formé parte de una editorial, pero sí. Ah, es, bueno, o sea que tú, por pues fíjate tú, no, no me digas más, no me digas más porque claro, es que, vamos, vuestra editorial era todo... Entonces, claro. yo, vamos, yo o sea... no, no, por, no, no, no, o sí, por defender a Jorge, yo creo que se refería sobre todo al mundo de la academia, no a a ese nivel a vale. lo que yo creo que posiblemente estaba sí, mucho como más. La referencia a de Junco, yo hice la claro, tesis doctoral de claro. anarquismo y le consulté. Evidentemente, no era amigo del anarquismo, claro. ¿no? pero su obra fue muy importante sí. ¿no? importante. O sea, que puso el anarquismo en la academia. Eh, no para denostarlo, pero no para decir no para justamente, pero, pero sí lo puso. Eh, mucho, hubo otros más importantes en, en aquel momento. Pues no, nada, más. Bueno, pues agradeceros aquí vuestra presencia, lo mismo que a las personas que nos han acompañado. Y simplemente recordar que la revista está a vuestra disposición, que aquí lo que hemos hecho ha sido simplemente introducirla y que lo sabroso sigue estando dentro. ¿no? La revista, además, siempre nos centramos en el dossier, pero es, es más amplia, ¿no? Tiene otra miscelánea de artículos, también interesantes, y luego tiene otra parte cultural, de otra parte cultural, pues eh, fotografía, de cómics, de reseñas de libros, de poesía, una parte ya consolidada. Por tanto, animar a, a quien nos esté escuchando y a divulgarla de que es una revista que merece la pena. Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima. Gracias Muy a vosotros. Bien. Gracias a vosotros.